¡Muy buenas amigos! Espero que estéis preparados para otro capítulo de Estrellos de Kai. Eh, ayer hice uno hablando sobre los supervivientes que os podéis encontrar, entrar dentro de nuestra comunidad y vamos a ir viéndolo, ¿vale? Así que os invito a que sigáis viendo el vídeo. Porque seguramente habrá conceptos básicos que luego, eh, conceptos básicos del juego que a lo mejor se nos hayan olvidado o que todavía no hayamos podido utilizar. Tened en cuenta que prácticamente estamos comenzando desde cero, así que eh, vamos a seguir y vamos a seguir dando esas pinceladas. Yo voy a hacer un gameplay precisamente buscando a esos supervivientes de los que hablamos ayer y vamos a ver qué, qué tal se nos da la diplomacia con ellos <risa> dentro vídeo vale pues ya estamos aquí estamos en, en el juego y ahora nos vamos a meter en la comunidad vale. vamos a ir a nuestra comunidad ahora vale, ya llevan un día este, este, este. bueno pues vamos a meternos ya en harina como decía Chema control a real we could find everything we need to survive a ver la base la tenemos estable faltan materiales uy, esto se puede necesitamos a otra persona más mira ya tenemos la excusa perfecta para buscar materiales y para buscar a un superviviente claro que también vendría bien ya yo eh, ¿Ya, ves, ¿ya eres seguidor? pues bueno, venga bueno, pues Dios nos va yo no sé por qué Joss <ríe> prefiere saltar el muro antes que la puerta abierta pero bueno ah, por cierto, antes que nada antes que nada, volvamos conceptos básicos, conceptos básicos del juego este es el aparcamiento, desde aquí puedes mejorar los coches tiempo al tiempo ¿eh? veis a la derecha arriba a la derecha tareas activas mata a 12 infectados con molotov fabricados mata a 4 aulladores eliminados con fuego y a dos equipos de actualización de vehículos hechos a mano estas son tareas para el de el, el de las recompensas bien ahora vamos a buscar a gente vamos a encontrar vamos a buscar supervivientes vamos a ver primero el mapa a ver esto está plagadito de esto está plagadito ¿eh? aquí vamos a tener que tener cuidado ¿eh? bueno somos los sobrevivientes cercanos. Si quieres pasar y saludarnos puedes encontrarnos por el examinamiento por un tractor. Vale, pues, pues vamos a ir. Hello out there. I a Clayton a la ciudad. Vamos. Ya nos hemos encontrado a un super sobreviviente, un superviviente. Da igual en verdad, ¿no? En verdad da igual, superviviente o sobreviviente. caso estás vivo y, y lo agradecemos. Vamos a recogerte que nos hace falta mano de obra. Uf, tener cuidado. Esta es la típica situación donde te puedes encontrar aquí dentro un grupito de gente o al propio. ¿Lo ves? Un grupito de gente. A ver, ¿con quién? Con Creighton. Creighton, ¿qué te pasa? Me alegra que llamaras. Estaremos cerca en caso de que quieras comerciar y podamos pedir ayuda si tenemos problemas. Vale, pues no dudes en contactar con nosotros. Y ahora viene lo importante. Fijaos que se nos ha habilitado reclutar para tu comunidad. ¿Queremos tener a uno de ellos? Pues vamos a informarnos primero del sobreviviente. ¿Qué rasgos tiene? Este es bueno en mecánica. ¿Qué está pasando, brian? En conducir. Oh, hey there. Y Noemí ni siquiera tiene una habilidad, ¿vale? Creighton, te vienes con nosotros. Aquí tenemos <ríe> ya la primera advertencia. Esto dispersará a los miembros que queden de, sobre, de sobrevivientes cercanos. ¿Quieres continuar? Nos está diciendo que, bueno, si nos llevamos a, a crédito para nuestra comunidad, entonces eh, estas dos que quedan se irán por su cuenta. ¿Vale? Así que, como le hemos dado a que sí, pues nada. If I can't use it, maybe someone else can. Bien, tenemos materiales. <risa> it? Y tenemos aún... Pero que. Oye, es que hay demasiada peste de, de zombies. Ahí está. Vámonos. Acá. Uy, por aquí tiene que haber algo. Yo es que yo ya voy a mirando ya a los sitios. Estas cosas pasan. Y es que en el sitio menos. Ahí tenía que haber un caballo. Seguramente esté muerto ya el pobre. no podemos irnos sin abrir esta casa si encontramos algún zombie si queréis recoger las cosas sin hacer ruido solamente le tenéis que dar a la, a la I una búsqueda rápida Uf, puede provocar ruido vale y no nos interesa o oh, qué casa más buena que ordenado mira lo tenía todo perfecto esto que es una sandwichera o algo así ah, mira la caja fuerte y todo grow it que estaría leyendo a ver, volar el mundo joder que bien se ve y eso que lo estamos jugando evidentemente desde el ordenador ¿eh? estoy enlazando la consola como ya lo he dicho cientos de veces pero Nunca me cansaré. Eh, no le deis todo el tiempo a LB porque porque os puede puede hacer ruido. Bien sentido común dice que ha subido. Aquí me ha adelantado un poquito. And I'm out. Ahí está. Una fanta, ¿Te has tomado una fanta, no venga. Pues ya tienes energía. Espérate, espérate, espérate, espérate, señorita. parece Bueno, habéis visto que tenemos un, que tenemos a un nuevo. Mira, que la barbacoa, la barbacoa, la barbacoa. Uh, el típico sitio donde hay alguna cosilla. A ver, vaya. No Vamos pues ahora y aquí ya no pintaba nada ya tenemos en la comunidad tenemos a cuatro personas eso sí las otras dos personas que habéis visto antes pues evidentemente irán a buscarse la vida uno entrará o los dos entrarán espérate que no, ni he cogido el donde tenemos que ir Llegamos, <risa> seguramente más de uno estaréis diciendo, pero qué manera de conducir es esa por Dios que te estás cargando el coche. Pero es que no, puedo evitarlo, no puedo evitarlo. Nosotros somos gente buena. Hay mucho por lo que vivir en Turbari. A ver quién ha dicho eso. Construye un depósito de comercio. Está estacionado, eh. Ojo, eh. Ojo que está estacionado. Está ocupando dos coches y una, una plaza, eh. ¿Vale? Bien. Esto por aquí. Esto. Vale. Bueno, pues ya tenemos aquí suficiente material, yo creo, para poder hacer... Vaya por Dios, no me dejan A ver qué hace falta para la enfermería No sé, hay tres personas No hay enfermería Uf, ¿Y por qué? Vamos a por los. Can y'all on the radio and see if anyone has a good lead on a scavenging place? es decir, no hombre, que, que por lo menos hagan lo que sea, pero you know, así que lo que vamos a hacer es estoy en acá sí, bueno, vamos, hay que necesitamos ¡Estoy grabando. ¡No hay nadie más en casa! Pero con ¡Bloater! keep your oh, oh, oh, todo a recoger, esto todo esto lo voy a necesitar. Wey. I take up plague heart, this might just clear up. Looks pretty empty to me. Eh, material, eh. a ver tenemos aquí unas cuantas armas pero no las voy a coger eh. por ejemplo la palanca la voy a tirar y esto es un garrote de eje de transmisión y esta es un, es un tubo bueno os podéis imaginar, ¿no? Con un poquito de suerte, oh, sí, sí, sí, con un poquito de suerte llenamos el depósito. Lo tenemos ahí aparcado y todo, ¿eh? qué bien. Llenamos el depósito. Y nos llevamos a maletita, evidentemente, también esta, por supuesto, acá que nos vamos y nos la llevamos. Hombre, faltaría menos. Hay de todos turbulencias. cinturones hay turbulencias <risas> hay turbulencias bueno venga ya está eh. Ya está parcado, ¿eh? Eh, no os quejaréis, eh. os, os lo decía que también... Así, cuando abréis la cajetilla de... Cuando abréis el maletero... También, desde vuestro inventario... Mira cómo va subiendo... Cuatro de medicina... 5 de influencia... Eh, ciudadano atleta mejoró su posición... Eh, creo que ya podemos nombrar líder a atleta ¿Vale? Aquí también, si le dais a DRT... Veis, vais metiendo los diferentes objetos en la base. Esto también también podemos hacerlo cuando. ¿Quién ha dicho eso? Tú vale la historia de la tía cleta la historia de la tía cleta me la tengo ya más conocida es una de las digamos primeras grandes misiones no es que sea tampoco la gran gran misión pero vamos a ver cleta es la tía de Josh y es una mujer que nos va a dar Algo nos va a dar la tía Cleta, pero tenemos que ir a buscarlo. Y la tía Cleta es una superviviente. Es una mujer que si no está viva es porque Dios aquí lo ha querido. La pobre es una mujer mayor. Esto sí que es tratar un coche con cariño, ¿eh? dónde está la tía Cleta, por Dios está en el, en el... parece ser que como conductor o es muy bueno o es muy malo no sé si yo ser más preparado para coger ah oh, bueno pues sí pues no está sí, venga Dios déjate tontería tonterías vamos Se derrapa mucho el tío joder Yeah, that shithole looks right. Vale, hmm. hey, If you're listening and feeling helpful, could you swing by? Thanks. Yeah, we're surrounded. The fucking drop! Vamos a dejarnos de tontería ya con. I need a break. A ver. Hey. anybody here? Lo <risa> <risa> <risa> que haces? Lo que haces, lo que haces, oh, desgraciado. O sea, no hace... Pero... Lo siento, lo siento. No quiero que te pasara nada a ti. Quiero queda la tía cleta. Pero si eso no hace que la tía se y venga por nosotros, no sé. A ver, espérate, hombre. A ver, espera tú tú con, con los mientras... Hostia, eso suena muy los plants. It's Qué poco dura, muchacho Yo no sé a ¿eh? Un aullador, ¿no? joder, vayate. Esto. vamos a perder la oportunidad de ir por lo que hemos venido hard hard hard hard. if i take out the nearest plague heart this should clear up Entonces, esto lo voy a poner como estreno inmediato esto no lo hago yo como ayer ayer puse ayer cuando subí el vídeo yo creo que hice una de las peores cosas que podía haber hecho que era yo eh... pues, como estoy subiendo <ríe> no lo podéis ni imaginar y he llegado hasta aquí esto sí que es aparcar Bueno, eh... a ver, se puede disculparme vamos a meternos para acá. Aquí. Bueno, pues la tía Greta, es que la tía Greta no. A ver, Alguien por aquí. ¿Qué te pasa a ti? You know, the people who might be those escaped prisoners we've heard about. Esto es demasiado. Si te harías con esos convictos, me voy de esta comunidad. Ay, aquí tenemos ya la primera disyuntiva. Creighton dice que nos deja. Y Creighton, os recuerdo, que es importante. Esto cancelaría la misión. Pero vamos a darle... Cool. Thanks. Vamos a darle el beneficio así quiero yo ya aquí una enfermería y nos hace falta que nos hace falta yo creo que lo tenemos todo pero bueno eh, miremos el mapa vale aquí por, por lo pronto voy enseñando cosas importantes los mágicos los iconos y con esto vamos a terminar ...más importante de, del juego, ¿no? Aquí nos está diciendo... ...pues que hay una horda... ...por ahí... ...que tenemos dos hordas... ...un sitio donde se supone que hay... ...tiene que haber... ...como veis, munición... ...pero también... ...es importante... Eh, ...estos simbolitos, por ejemplo, ¿no? Este que es como en forma de arco... ...significa que es una posible ubicación vamos a ver cuál, cuál era la ubicación más buena esta esta podría ser una buena ubicación pero nos hace falta 500 de vale de marginados sociales esto es fatal de la cara Vamos a ver. No nos vamos a involucrar en esto, cancelar la misión, no, hombre. A ver. Vamos a ver lo de los botiquines. ¿eh? Te, voy a, te voy a robar. <ríe> bueno, voy a mirar aquí. Esto no es tuyo, ¿no? Esto es de todos, ¿no? No hay nada. At all. Mira bien. Hostia, qué casa más bonita, ¿no? Bueno. A ver, por aquí puede caer algo. Uh, a ver, bueno, pues, oye, pues Courtney, pues... Cura o darle... A ver qué puedo... You uh, feel a thing, I promise. La leche, mm. Bueno, siento que hayáis tenido que ver esto. Bueno, pues nada, no se podía hacer nada con ella. Y esa es la única manera que se le ha ocurrido a. Ella. Cojamos el coche. Y matemos al resto. Ahora sí nos volvemos para la.. para la base nuevamente. Voy a coger esta muestra de sangre. brainless around. Es como el de Terminator. <risa> Ahí no te dejan ni... plague ah, ¿eh? zombies. Casa de madera tiene una infectación de gravedad 1. parece que se ha caído algo, yo que sé. Vamos a estacionarlo. ¿ve? bueno pues ya hemos llegado aquí a aquí la construcción de esto va bien ahora vamos a ir a el centro de mandos aquí vamos a mandar mensajes de radio y sobre todo vamos a coger a creyton Mira, ya, ya nos dice que podemos exiliarlo o no. Bueno, nos vamos a quedar con esta. A Cleta hay que, hay que curarla, ¿eh? Bueno, espero que os haya gustado este vídeo de hoy. Y esta vez sí vamos a dejar esto por ahora. Ahí tenemos a dos eh, de nuestra propia comunidad que necesitan algo. Tenemos al Crayton. Life has a Crayton. A Cambiar a Yos iniciará su misión. Comerciante, pedido extraño. Una vez que comiences, no podrás dejar a Yoros sin abandonar la misión. Quizás ese sobreviviente tenga otra oportunidad con esta misión. ¿Seguro que quieres cambiar ahora? No. Vale, bueno, pues entonces. Terminamos aquí y hasta la próxima, amigos. Entonces, Game Channel, como siempre...